Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente este sábado con ustedes en tu programa, Tu Encuentro con Dios, con este servidor, Boris Darmon. Pues como siempre, después de las 10, estamos saliendo en, al aire en, en YouTube. Saldremos de unos 20, 30 minutos más. Lo vamos a subir allí para que usted lo pueda también compartir. En Boris Darmon canal, usted lo puede ver y puede compartirlo. Y también aquí en Facebook, estamos en vivo, si usted nos está viendo, a veces me olvido de saludar a todos los que nos siguen en el Facebook en vivo y por supuesto un abrazo para ustedes y un feliz sábado para las personas que creemos que el día del Señor es el día sábado y que en ese día el Señor en su creación nos dejó el legado para que podamos recordar que Él es nuestro, nuestro salvador, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro Señor, que Él es el todopoderoso y merece nuestra adoración. Mencionaba en una conversación el otro día que Dios puede perdonar cualquier pecado que nosotros cometamos y confesamos nuestros pecados. Incluso puede considerarlos como menores, si es que nosotros incluso no confesamos. Pero hay un pecado que Dios no quiere que nosotros olvidemos cuando cometemos. Es que no lo reconozcamos como nuestro Creador. No porque Él sea orgulloso o autosuficiente, sino porque Él es nuestro Dios. Y quiere el bien para nosotros. Es como el padre que quiere que sus hijos tengan lo mejor y quieren que, que el, eh, el padre quiere ser que, eh, respetado por sus hijos porque sabe muy bien que lo que él tiene para sus hijos siempre es lo mejor y él quiere lo mejor para ellos y eso es lo importante de, de parte de Dios porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Viene siempre a mi mente eh, una reflexión durante casi todos los días. Y siempre preocupado por aquellas cosas que aparentemente son las que le dan sentido a una vida cristiana y como saben ustedes aquí no somos nosotros doctos en en el, la interpretación de las profecías como muchas personas quieren que se haga estamos aquí enseñando a vivir una vida quizás más elocuente con la realidad de la necesidad del ser humano tal como la palabra de Dios lo dice y aquí tiene mucho que ver nuestra manera de percibir nuestra relación con Dios. Eh, gracias a mi trabajo, por, por las conferencias que doy, he tenido el privilegio de impartir conferencias a diferentes tipos de públicos y uno de ellos ha sido el de generales de la policía o personas que trabajan en la fiscalía o fiscales, personajes importantes que tienen la capacidad de poder eh, ser llamados a los doctores o generales o coroneles, etcétera, etcétera. Y por este hecho del rango, la forma organizacional en la que forman parte de un organigrama, mucha gente, pues, cuando los ve uniformados o cuando los ve eh, en, en posición de autoridad, tomamos una actitud exclusiva y únicamente formal. ¿No? Buenas tardes, coronel, o qué sé yo. Y... Yo tengo una experiencia muy bonita con un amigo con quien siempre compartimos y cuando tiene sus momentos libres me dice bueno, vamos a tomarnos un refresco o a comernos un ceviche y cuando él está en posición de autoridad, cuando está en la comisaría, yo siempre le digo coronel ¿no? a pesar de que somos muy amigos, pero cuando estamos en la cevichería yo le digo por su nombre, porque es parte de nuestra forma de relacionarnos cuando somos cercanos cuando somos amigos y quizás eh, para la raza humana es muy fácil establecer cierto tipo de comportamientos formales y convertirlos en dogmas, en obligatoriedad para todos, en un tema obligatorio que todos deben, deben hacer. Y quizás eso nos ha, nos ha apartado un poco de la realidad, de la cercanía que deberíamos tener en nuestra relación con Dios. Y hablando acerca de esas formas que muchas veces son ineficaces, porque a través de los años nos ha demostrado que por más que nos arrodillemos mil veces al día o por más que oremos cien mil veces al día, por más que hagamos toda forma de, qué sé yo, rudimentos, prácticas externas en nuestra vida, terminan finalmente engañándonos de que realmente, de que no, de verdad no logramos este conseguir esa relación que nosotros deberíamos tener con el Dios eterno. Miremos un poco la Biblia desde la perspectiva de cómo Dios se relacionó con nosotros. Tal vez eso nos va a ayudar a entender de cómo nosotros no deberíamos darle tanta importancia a las formas para poder determinar si somos o no somos cristianos. Porque las formas tienen su propósito en el momento en que se requieren, pero no en la relación, en la intimidad que deberíamos tener nosotros con nuestro Creador. Cuando Dios crea al hombre, sus propias manos se acercan al barro y lo forman. Esa cercanía de Dios con su criatura es una cercanía íntima, plena, profunda, yo no me imagino a Adán después de despertar, después que le dieron vida, este, doblándose, haciendo venias delante de Dios. Había una conversación, una, una relación muy amical entre Dios y su criatura. Y esta relación amical se convirtió en algo tan íntimo que cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Yo cuando converso con mi hijo y puedo ver algunas prácticas, pensamientos, formas de razonar, eh, puedo ver su rostro, puedo ver su, su, su, la parte física y veo que él se parece mucho a mí. Claro, si es mi hijo, pues. Es hecho a mi semejanza. No soy yo, es él, pero es fruto de del de engendramiento que producí. Dios hace lo mismo cuando crea a Adán. Engendra a Adán, literalmente lo crea, lo forma, y le hace un ser viviente que respira, que, que piensa, que razona. Y este concepto de intimidad entre Dios y su criatura fue roto por una desobediencia de Adán y de Eva. Ustedes saben muy bien lo que pasó en el ED. Finalmente, esta, esta ruptura produce en el creador una situación ajena a su, a su condición de creador. ¿Por qué? Porque él quería lo mejor para sus hijos, quería lo mejor para su, sus criaturas. Pero le dio libertad, y la libertad tiene una consecuencia eterna. Por eso que nosotros somos hechos a, a, a, a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos libertad. Tenemos libre albedrío para elegir lo que queramos, el bien o el mal. Dios no lo limitó al hombre a no elegir el mal. Dios no lo limitó al hombre a solo elegir el bien. Le dio la libertad. Y esa intimidad que tenía con el hombre, le reveló todos los beneficios del bien y todos los, los maleficios del mal. Y el hombre eligió el mal. Y terminó rompiéndose esa relación íntima entre Dios y su criatura. Entonces el hombre no podía buscar a Dios. Estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios lo buscó. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y lo encontró. ¿Y por qué te escondes? No, es que el Señor te desobedecía. Entonces lo que normalmente pasa es que nosotros como seres humanos no entendemos las intenciones de Dios respecto a la, su relación con nosotros. Y nos volvemos dogmáticos en formas externas, creyendo que aquellas formas externas es lo que Dios está esperando. Y nos equivocamos, nos equivocamos. Y lo digo porque la Biblia dice así. Israel, por ejemplo, cuando ya se había establecido el sistema de sacrificios, ellos comenzaron a pensar que el sacrificio era más importante que lo que sentían ellos cuando hacían el sacrificio. Ellos se olvidaron que Dios no estaba buscando un, un cordero quemado, un toro quemado o un, un holocausto. Dios no estaba esperando eso. Dios estaba esperando que ese sacrificio de ese cordero, que prefiguraba a lo que Dios iba a hacer para acercarse más al hombre, lo entendieran ellos como un sacrificio del creado, en favor del hombre. Pero el hombre se fue tanto a los rudimentos, se fue tanto a las prácticas externas, que se olvidó realmente por qué Dios había establecido ese cordero sacrificado. Lo hizo desde el Edén, cuando Adán cometió el pecado, allí lo hizo. Y a través de las edades, los hijos de Dios practicaron eso porque Dios quería que ellos recordaran cuando se acercaban a él, en respuesta a la búsqueda de Dios, porque Dios es siempre el que busca, con un cordero que les permitiera recordar lo que Dios iba a hacer más adelante. Y la historia dice bien claramente en el libro de Isaías que el pueblo de Israel quemaba tantos animales que el ambiente del campamento era olor a quemazón de carne, cebo de animales. Y será la forma como como ellos habían creído que era la forma de, de solamente acercarse a Dios. No, el sacrificio tenía solamente un propósito, recordarles a ellos lo que Dios iba a hacer por ellos para salvarlos del pecado y de la muerte. También. Pero en ese sacrificio, Dios iba a manifestar su espíritu de búsqueda. Miren, estaba, dice, el mundo en, en las peores condiciones. Galatas 4.4 4 dice que, cuando el mundo estaba en una condición realmente terrible, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer. Ese acercamiento, a través del vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, no es otra cosa más que romper las formas, romper esos rudimentos que nos hacen creer que son la razón por la cual Dios, nos escucha más, nos entiende más, porque voy a la iglesia más, porque oro más, porque me arrodillo más hincadamente, porque lloro más, porque doy mis ofrendas más. Creemos que eso es lo que realmente nos acerca a Dios y nos equivocamos, nos equivocamos. Por ejemplo, hay un, hay un, hay un incidente en la vida de Jesús cuando él va al templo y está mirando cómo la gente lleva sus ofrendas de pasa un hombre y que tira cantidad de dinero en, en, en las arcas de la iglesia o del templo y, y pasa detrás una mujer que de, deja caer dos blancas. Dos blancas eran como en inglés decir dos pennies, que es la moneda más pequeña del de, eh, dólar, o aquí en el Perú decir 10 centavos. Dos moneditas. Y Jesús llama la atención a sus discípulos y dice: Mira, esa mujer dio más que todos. Y me imagino a Pedro a Juan diciéndole: ¿Cómo que va a dar más que todos? Los otros están dando una cantidad de dinero que suena ahí, que es notorio. ¿Cómo, van a dar, cómo va a dar ella más que los demás? No, es que en la dádiva a Dios, al Padre, Jesús está diciendo: Estoy parafraseando lo que Jesús les está diciendo, es: No le importa la cantidad de lo que tú das le importa la forma él está interesado en lo que tienes en tu corazón Isaías capítulo 1 versículo 18 y 19 ustedes van a encontrar en la escritura que Dios le dice estoy cansado de vuestros sacrificios aparentes que no son nada agradables ante mis ojos. Dice acá, lavaos, limpiaos, así mismo, dice acá, de la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo mal. Estoy cansado, versículo 10 en adelante, dice, no me traigáis más ofrenda, versículo 13, el incienso me es abominación. La luna nueva, los días de reposo son falsos. No es que el día de reposo sea falso, sino lo que ustedes hacen en el día de reposo es falso, es una forma. Es un rudimento externo. No sirve si es que esa forma no tiene fondo, no tiene una intencionalidad. No tiene un sentido por el cual se hace. ¿Ustedes alguna vez le han llevado flores a su esposa, a sus hijos o a, su, a una persona enferma? Llevar flores en el día del cumpleaños es casi una formalidad. Oh, qué lindo, me trajiste flores. ¿Y qué sentido tiene llevar flores cuando tú no amas? No tiene sentido. El amor no se manifiesta en flores. Se manifiesta en intenciones, desde el corazón. ¿Cómo se ve eso? Se siente, no se ve. Se percibe en el interior del ser humano cuando lo recibe. Entonces, estamos tan acostumbrados a ver las formas, estamos acostumbrados a ver lo externo, que creemos que lo externo es más valioso que la intención que hay dentro del corazón. Ahora tú me dirás, sí pues, hay que ir a adorar, claro, hay que arrodillarse sí, hay que orar, hay que dar los, las ofrendas pero hay que llevar intencionalidad por supuesto eso es lo que estoy tratando de decir no te estoy diciendo que dejes de hacer de hacer las formas lo que tienes que dejar de hacer es de enseñar que las formas tienen más importancia ay no, pero yo no hago eso yo no enseño que las formas tienen más importancia sí, sí lo haces ¿por qué lo haces? porque solo enseñas formas porque si enseñaras lo otro a la par o más que las formas, entonces estarías en lo correcto si le dieras más importancia a eso que Jesús dice que no seas como los hipócritas que se van a, las, a, las, a los templos y levantan sus manos y dicen en oración Señor gracias porque no soy como estos pecadores no sirve ¿qué sirve? Jesús dice, entra en tu aposento en el secreto de tu cuarto. Ese secreto que solo tú ves, pero que Dios también ve. Un día te va a hacer ver al público. Vas a poder hacerte notar hacia los demás. Pero no como consecuencia de una intención de ser notable. Sino como el fruto de una relación íntima que sí es profunda con aquel con quien tú te relacionas, que es Dios. Ahora, ¿Dónde estaba el problema de los en los días de Jesús de los judíos? Estaban muy preocupados en las formas. Tanto así que se preocupaban cuántos pasos caminaban el día sábado, cómo saludaban en la semana, o sea, toda una cantidad de rudimentos externos. Uno de los temas que Jesús habla y que ataca de manera muy dura es un caso en que se registra en el libro de San Mateo, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, estaban muy preocupados ellos en que se laven la mano para comer el pan, que la razón por la cual hay que lavarse las manos. Se están preocupados por la forma. Y Jesús les responde. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, a Dios le molesta que nosotros hagamos las cosas por tradición. Quebrantamos el mandamiento cuando hacemos las cosas por cumplir. Otro día una amiga me dijo, gracias Boris por acordarte de mi cumpleaños. La verdad es que yo no me acordé de su cumpleaños. Ahora las redes sociales te dicen qué día es su cumpleaños, qué día es el cumpleaños de tus amigos en el, en el Facebook, en el Twitter o en el Instagram. Y como parte de nuestra formalidad decimos feliz cumpleaños, feliz día, que la pases bonito. Es realmente una formalidad, pero sentimos realmente las ganas de decirle a esa persona oye, feliz cumpleaños. Hace mucho tiempo atrás yo no ponía likes a las publicaciones de las personas pero alguien me dijo, eres ingrato, porque mucha gente te pone like a los tuyos y tú no les pones ahí. Bueno, en formalidad, en respuesta, pues no hago. Pero algunas veces lo hago porque realmente lo que publicó me llegó al corazón, me hizo pensar, me hizo reflexionar, valió la pena. Entonces, por eso le pongo un like o un me gusta. Dios está interesado no en esas formas. en las manos antes de comer. Si no hay agua, si no tengo las condiciones para hacerlo, ¿qué? ¿No puedo comer? Entonces Jesús ataca ese tema de la formalidad. Miren lo que dice. Porque Dios mandó diciendo, oh, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o la madre, a su madre, muera irremediablemente. ¿Y por qué Jesús les habla acerca de oh, honra a tu padre y a tu madre? Porque ellos eran realmente unos mentirosos en su trato con sus padres. Pero vosotros decís, Jesús les responde lo que ellos dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, miren ¿eh? yo no, ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición pero, perdonen lo que voy a decir, pero seguramente a muchos hermanos que, que dan sus ofrendas y sus diezmos en la iglesia les va a ofender lo que voy a decir en alguna ocasión yo ya hablé acerca de esto pero hoy vamos a tratar un poco el tema de la forma, pero lo voy a referir para que Nadie se sienta que no lo dije. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? ¿Qué hacían los fariseos? Tomaban el dinero, o sea, no tenían dinero más que para ayudar a sus padres o dar la ofrenda. Y ellos, con tal de cumplir con Dios, escucha, según la tradición, es decir, ellos querían cumplir la tradición antes que suplir la necesidad de sus padres. ¿Que estoy mintiendo? No. Miren lo que dice acá. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Oye, ¿dice eso o no dice? Sí. Ok. Si el, maldices a tu padre o tu madre, muer, vas a morir irreversiblemente dice el mandamiento. Sí. Pero vosotros, ¿qué cosa hacéis? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Esta platita que yo tengo, la tradición me dice que tengo que dársela a Dios. Pero me estoy dando cuenta que mi papá, mi mamá necesitan ayuda, necesitan comida, necesitan casa. No tienen las condiciones para vivir. Pero yo por cumplir la tradición llevo mi ofrenda y la dejo en el templo. Y Jesús dice, invalidáis el mandamiento. ¿Y por qué dice? ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a su padre y a su madre, tratando de cumplir la tradición, lleva la ofrenda a la iglesia. Y deja con hambre a su familia, deja con hambre a sus hijos, deja con hambre a su casa. La Biblia dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por cumplir la tradición. ¿De qué te sirve cumplir la tradición cuando hay gente en tu casa que tiene hambre? ¿De qué te sirve ir a la iglesia cuando dejas una persona descuidada en la casa? ¿Te estoy diciendo yo que no debes ir a la iglesia? ¡No! ¿Te estoy diciendo yo que no debes dar tu ofrenda? ¡No! Lo que tú tienes que entender es que lo que Jesús está diciendo es darle prioridad al fondo y no a la forma. Estamos tan preocupados por la forma, que van a decir si no llevo mis diezmos? que van a decir que si no voy a la iglesia? Me van a excomulgar, me van a borrar. Entonces estamos más preocupados por eso que preocupado realmente por el sentido real de la vida cristiana, la relación real con Dios, que no está establecida por las formas, está establecida por la intimidad que tú estableces, la comunión que tú estableces con tu Creador como fruto del deseo de vivir una vida cristiana elocuente y no una vida cristiana aparente. ¿Te molesta que tratemos ese tema? Bueno, puede que tú seas un buen cristiano. Ah, no, pero hay que ir al templo. Sí, hay que ir al templo. Por supuesto. Pero como fruto del deseo de nuestra adoración. No para cumplir la tradición. Hay que dar nuestras ofrendas. Claro. Como fruto del deseo de servir a Dios. De ayudar al necesitado. ¿De qué te sirve dar tu dinero a la iglesia? Cuando tu vecino no tiene que comer. Cuando un familiar tuyo está pasando momentos de dificultad. ¿Me ¿entiende lo que estoy diciendo? Jesús le dice a los judíos, Mateo 18, 18. invalidáis el mandamiento porque estáis preocupados del comino y el eneldo, pero habéis olvidado que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Quizás se lo voy a leer el texto para que ustedes digan, esto está inventando. 18, 18. De cierto, os digo que todo lo que atéis, a ver, eh, estoy, estoy leyendo el texto inadecuado, lo voy a buscar, ¿ya? y dice claramente allí, que es menester, hacer lo que tenemos que hacer, pero sin dejar de hacer aquello que tenemos que hacer, ¿por qué? Porque es importante darle a Dios el sentido de las cosas, porque si no, nosotros no estamos actuando, de la manera como Dios quiere. Invalidamos el mandamiento. Porque si invalidamos el mandamiento, la pregunta viene es, ¿cómo lo invalidamos? ¿De qué manera? Cuando nosotros dejamos de hacer lo que es importante por cumplir la tradición. Luego Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Volvamos a Isaías. Volvamos a Isaías. ¿Y por qué estoy predicando sobre esto? Porque a mí me preocupa mucho mi relación con Dios. Me preocupa mucho si tú estás entendiendo también tu relación con Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, en su palabra, Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos y Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si queremos y oímos y hacemos y lo que hacemos es fruto de lo que queremos, de lo que el Espíritu Santo ha producido en nuestro corazón, entonces nuestra adoración, entonces nuestra tradición tendrá sentido. Porque si solo es tradición, si solo es cumplidos, no tiene sentido. A Dios no le gusta una relación falsa, basada en lo que hicieron nuestros padres, en lo que nos enseñaron los antiguos. Ah, no, en mi casa se hacía así, yo tengo que hacerlo así. Y nos olvidamos de que el Evangelio es una cercanía. Por eso la palabra religión viene de religar. Viene de comunión cercana con el Creador. Si nosotros no entendemos este mensaje, es porque todavía es tan fuerte la tradición, es tan fuerte las formas, estamos tan enraizados en rudimentos humanos que los enseñamos como si fueran palabra de Dios. Y ahí está lo más triste de nosotros los maestros. Dice que los maestros seremos mayormente juzgados por lo que hemos enseñado. Sabiendo que muchas de las cosas que hemos enseñado no tenían sentido. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Hermano, ¿por qué no das tus ofrendas? Hermano, ¿por qué no haces esto? A ver, ¿cuántos de nosotros hemos visitado a un necesitado? ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a una persona eh, que tiene hambre? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado de, nuestras, de nuestros recursos y le hemos dado a alguien para que ese alguien pueda tener una suplida la necesidad. Dice que el Señor, el Señor Jesús dijo, siempre tendréis a los pobres para moverlos a misericordia. y Nosotros ya no nos movemos a misericordia. Caminamos por las calles y nos vamos rumbo a, a nuestra adoración, supuestamente a nuestra formalidad, cumpliendo nuestra tradición, y nos olvidamos que en el camino encontramos a alguien necesitado. Es como la historia del samaritano. ¿El sacerdote pasó o no? Yo tengo que ir al templo, tengo que revisar mi, mi, mi actividad de hoy día, tengo que hacer el sacrificio, ¿no? ¿Qué voy a quedarme a atender a este, a este asaltado acá, a este herido? ¿Pasó el levita, No, mi, mi tribu es una tribu muy especial, yo tengo algunas otras cosas que cumplir y si de repente atiendo esto y salen los ladrones y me, y me asaltan a mí, ¿por, ¿por qué? Y pasa por ahí un samaritano, un samaritano y un judío no se podían ver. Pero en el corazón del samaritano siempre había el deseo de un día poder servir a Dios en Jerusalén, porque ellos creían que Jerusalén venía a la salvación. ¿Se acuerdan ustedes cuando la samaritana se acercó a Jesús? Y Jesús le dice, sabe mujer que ni en Jerusalén ni en ninguna parte de la tierra vamos a adorar a Dios, sino en nuestros corazones. ¿Así? ¿Ah, sí. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Los samaritanos no se veían bien con los judíos, pero este samaritano no le importó la formalidad, no le importó el rechazo, no le importó la tradición, no le importó nada, simplemente hizo lo que sentía en su corazón. Ayudó al necesitado que era judío, que era su enemigo, lo llevó a un mesón a un hotel y le dijo al mesonero, mire yo voy a volver en tres días, por favor cuídamelo, o en algunos días cuídamelo, yo te lo voy a pagar. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve cumplir la tradición, cumplir lo que te dicen que tienes que cumplir? Si para Dios es abominación, incluso dar tus ofrendas dejando a tus padres sin comer, que es lo que hacían los judíos. Este es un asunto importantísimo que toca lo más profundo de tus intenciones, de tu ser, de tu formalidad cristiana. ¿Pero cómo voy a dejar de dar mis ofrendas? ¿No? no te estoy diciendo que dejes. Te estoy diciendo que es ilícito dar tus ofrendas cuando tú dejas de hambre a tus padres. Eso está diciendo Jesús, para citarnos en el texto específicamente. Es ilícito ir al templo sin tener el deseo de adorar. Es ilícito este, tratar bien a alguien como simplemente para ganarme el, el favor de esa persona. Es falso. No te estoy diciendo que lo trates mal. Estoy hablando de la intención que tienes de hacer la formalidad, de cumplir la parte externa con el fin de conseguir un beneficio. Eso está mal. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. O sea, cuando la formalidad no tiene sentido, cuando la formalidad es abominación a Jehová, cuando no se acompaña con nuestro deseo de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, tratemos de entender este mensaje sin criticar lo que digo ni a la persona que dice, sino buscándole la razón a este mensaje que te ayude a acercarte más a Dios. Porque aquí el objetivo no es que Boris tenga razón o que la iglesia tenga razón. Aquí el objetivo es que tú entiendas qué es lo que Dios busca en su relación contigo. ¿Qué es lo que Dios está intentando al buscarte? Como cuando buscó a Adán y estaba escondido detrás de los arbustos, como cuando buscó a Noé para que cumpliera una misión, como cuando buscó a Moisés para que pudiera liberar al pueblo, como cuando sacó al pueblo de Israel, de Egipto, a su liberación y después cayeron en la formalidad y creyeron que las formas eran lo más importante. Y se olvidaron del sentido. Como cuando Jesús se acercó a la gente. Le voy a mencionar una formalidad que tenían ellos, que era cuando había un leproso, ellos eh, no podían acercarse al leproso. Y si un leproso tocaba a alguien, quedaba inmundo por tres días, tenía que hacer sacrificios y limpiarse y pedir perdón ante el, ante el, ante el sacerdote. Porque si no, también la persona que, que había sido tocada o contaminada podía matarlo. Había... Estaba hecha la ley para que él pudiera reaccionar de esa manera. Pero Jesús, cuando un leproso se acerca, él rompe la formalidad. Podría haber dicho, sí, sánate. Ya está, porque tenía poder. Pero él se acerca y lo toca. Rompe la formalidad. Rompe la tradición. Yo no te estoy diciendo que, que hagas eso. Pero te estoy diciendo con esto que hagas algo. Que destruyas ese creer que por hacer ciertas cosas, ciertos rudimentos, ciertas formalidades, tú logras mayor cercanía con Dios. Nada más importante para Dios que un corazón arrepentido, que un corazón sincero, que se acerque a Él. De la manera como sea. De la forma que el fruto de esa conciencia te mueva a acercarte a Dios. No importa. Dios está interesado en corazones, en mentes que quieran respetar y que quieran gozar de los privilegios, de una cercanía sincera con Dios. Entra en tu aposento en secreto y habla con el Dios que ve en lo secreto, pero que un día te recompensará en público. Nadie sabe las luchas de cada uno. Nadie sabe los pesares de cada uno. Tú no puedes pedirle a una persona con cierta cierto nivel de pecados o, o, o pesares o luchas que se comporte de una manera como tú crees que tienen que comportarse los demás. Dios no actúa de esa manera. Dios no es un Dios general para todos. Es un Dios específico para cada caso. Y Dios está buscando eso. Que tu encuentro con Él no sea un encuentro externo, sino un encuentro sincero del corazón, guiado por su Espíritu. Y que te permita, finalmente, gozar de la tranquilidad de que si tú estás con Él, sido a Él, unido a Él, en comunión con Él, tu salvación, mi salvación, están aseguradas. Porque Dios obra en el corazón, obra en la mente, obra en las intenciones. Allí es donde Dios obra. Tú tienes la lucha de, de, del cigarro y no puedes, no fumas cuando te ven, pero después a solas fumas. ¿Qué sentido tiene? Si tú quieres dejar ese pecado o ese mal, tienes que hacerlo una comunión personal con Dios. Tienes que romper el problema en la raíz. Y lo demás será el resultado de esa lucha, de, ese, de esa ayuda que Dios te da para poder dejar el vicio o dejar un pecado, una tendencia. Es muy simple. El Evangelio no son doctrinas. El Evangelio es una persona. Si tú te acercas a esa persona, tu vida comienza a cambiar. Así lo hicieron los discípulos, así lo hicieron muchos. Y yo quiero también hacer lo mismo. Quiero acercarme a Jesús, quiero decirle lo que siento, de lo que soy, lo malo o lo bueno que soy, y hacer que Él obre en mí. Y si algo se ve por fuera, pues qué bueno. Y si no se ve, no importa. Lo importante es que yo tenga la satisfacción de tener una comunión con Cristo. ¿Quieres hacerlo tú también hoy? Yo deseo que tú puedas lograr eso. Vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos mande su Espíritu Santo para que nos ayude a acercarnos a Él sinceramente y no con rudimentos externos. Oremos, amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio de poder tener esa ventana para poder predicar tu palabra. Gracias por tu ayuda permanente en nuestras necesidades. Gracias por darnos fuerza y salud, aún en situaciones difíciles en las que vivimos en este mundo. Gracias porque siempre nos presentas una oportunidad para ayudar a alguien. Estamos contentos por eso, porque eso nos ayuda a entender la misión que tenemos para poder asistir al necesitado, ayudar al que le falta. Sabemos, Señor, que muchas de las cosas que se enseñan en nuestras iglesias y en nuestras comunidades son puras formalidades, son alimentos de hombres. Y eso realmente apena, porque perdemos el tiempo en cosas sin sentido que a ti no te agradan. Y que tú dices en tu palabra que son abominación, porque son cosas externas, son cosas hipócritas. Por esa razón, queremos que nos ayudes con tu Espíritu Santo. A mí y a todos los que nos escuchan a través de este programa. Para que podamos, un día, no muy lejano, vivir una cercanía tan plena contigo, que nuestra paz respecto a tu venida... A la resurrección sea una paz concreta real plena en cada uno de nosotros que no tengamos temor del futuro porque nos acordamos como tú nos has guiado en el pasado te entregamos esta mañana nuestras vidas en tus brazos de amor queremos señor que tú nos sigas ayudando te ruego por favor por una persona que yo sé que está en su situación terminal su salud está totalmente deteriorada. Quiero orar por ella porque yo sé que su fe puede faltar en este momento difícil. También te pedimos por soledad. Ella está muy delicada de salud. Ayúdala a tener fuerzas. Señor, eres un Dios maravilloso. Y yo sé que para muerte o para vida de ti somos cuando nosotros estamos en plena relación contigo. Por eso te entregamos la vida de estas personas que te mencioné y de otras también que sé que están sufriendo. Y quizás alguien que escuche este mensaje se va a recordar de algún familiar, ayúdalo, dale fuerza, ayúdala y enséñale sobre todas las cosas a tener la esperanza de la resurrección si su vida ya está en camino hacia la muerte. Y si todavía hay oportunidad, que tú le puedas dar, le puedas dar mucha fe, mucha fuerza, para sostenerse en los momentos difíciles. Levanta nuestra fe con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendícenos. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios porque su mensaje es propicio a nosotros. Y sin duda, este, estamos muy contentos nosotros de poder compartir contigo y que tú nos sigas en el programa en Facebook, en, en vivo, y también en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. En unos minutos vamos a subir este mensaje a nuestro canal y tú lo puedes compartir, porque allí es más fácil, ya tienes el link y lo puedes compartir. A partir del mes de agosto estamos planeando nosotros tener un programa todos los días a las 7 de la noche, vía Facebook, y por supuesto, con la asistencia de ustedes podemos llegar a muchas personas más con el mensaje de Cristo. Tendremos un tiempo, un, un, un espacio especialmente para eso, y ojalá Dios nos permite que podamos lograr tener un programa permanente para todas las personas que quieren escuchar el mensaje del Señor. Te entregamos este mensaje con amor, con cariño, porque sabemos que Dios está obrando en tu vida. Y si este mensaje te gustó, no olvides de compartir. Que Dios te bendiga. Boris Darmon para servir.